Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Daniel Echevers. Soy el fundador de Sé Quiere Ser Agency, una agencia de lanzamientos y también de la incubadora de lanzamientos. En este episodio te voy a contar cómo yo me organizo para llevar mis lanzamientos y seguir viajando. ¿Cómo hago esto posible? No? Como, hostia, ¿Cómo puedes estar, por ejemplo, en Filipinas, realizar lanzamientos, ganar dinero con ello y disfrutar de.? ¿Cómo lo haces? O sea, en este episodio te voy a revelar un poco la estructura que yo sigo, ¿no? Lo primero de todo es que mmm, al principio era más complicado, no te voy a engañar, porque era yo quien tenía que buscar a los clientes, además recuerdo pues cómo, cómo buscarlos, ¿no? que ponía, me ponía a grabar en, en vídeos en Loom, explicándole al cliente qué era lo que estaba haciendo mal, cómo podía mejorarlo, después le invitaba una, a que hiciese una llamada, en esa llamada, le hablaba de nuestros servicios y ti, ti, ti, ti, ti, ti. Pero cuando consigues resultados, como todo, ya no eres tú quien va a los clientes, son los clientes quien van hacia ti. Todo esto, de los métodos de contacto, porque además el tema de, de, de mezclar Loom y Pipedrive. Loom es como una herramienta para grabar vídeos en, en tu ordenador. Entonces yo lo que hacía es grababa vídeos de las páginas de mis clientes y le decía, oye, estás haciendo esto mal, esto otro mal, lo podrías cambiar así, así, así. Si te gustaría que yo lo hiciese, agenda una llamada conmigo, y lo utilizaba con Pipedrive, que es un, un CRM, ¿no? Para pues traquear exactamente a quién había contactado, cuál había sido su respuesta, si le tenía que hacer un seguimiento, etc. Más o menos las dos herramientas me costaban, eh, no sé, como 25 euros al mes, una cosa... no sabría decirte, no sabría decirte, pero bueno. Me salía rentable que es lo importante. Una vez que tenía al cliente cerrado, ahora ya este paso, pues, pues no lo tengo que hacer porque son los clientes los que vienen hacia mí, lo primero que hacía era organización, me organizaba. Un calendario, además utilizo... Sigo utilizando la herramienta Asana para organizar todo. Pues todas las tareas, qué día, qué es lo que le toca a cada persona, etc. Entonces, un calendario y Asana. Tampoco voy a entrar mucho porque tienes por aquí un vídeo también de, de cómo se hace todo, etcétera. Pero bueno, organización. Fechábamos el día del, del, del taller en vivo. El 95% de las veces es un taller en vivo, es un webinar, que si no sabes cómo crearlo, pues, pues también por ahí tendrás una. creo por ahí. Una, una etiqueta a, a cómo crear los webinars, pero elegimos webinar porque es más práctico, más rápido, más sencillo y, bueno, pues en definitiva es la lancha motora, porque va literalmente a toda todos. De hecho, hemos llegado incluso a facturar 30.000 euros con un solo webinar, con un solo taller en vivo. Entonces, una vez fechado el taller en vivo, lo que hago es, trato de, antes de irme de viaje, tener calendario, todo, todo exactamente todo Con las tareas que tiene que hacer cada persona ¿Vale? Y una vez que ya está eso cerrado Ya mi nivel de estrés baja Porque ya sé exactamente qué es lo que tengo que hacer Cada día, a cada hora Y qué persona tiene que hacerlo Entonces, cuando ya está todo Las tareas que tiene que hacer cada persona El nivel de estrés es como Es como cuando tienes 20.000 cosas en tu cabeza y, y te vas a una agenda o a Google Calendar Y las apuntas Es como Puedo poner otro, otro ejemplo Es como, no sé, cuando te sientes lleno, que tienes ahí la tripas que está el estómago rugiendo y vas al baño y es como... Pues un poco lo mismo, solo que con los lanzamientos. Una vez que tengo ya esto cerrado, ya sí me puedo permitir el viajar, el estar fuera y trabajando, porque sé exactamente lo que tengo que hacer cada día, incluso lo que yo hago, y es un tip que te recomiendo, es adelantar tareas, es decir, si tengo... Esta tarea para el lunes, esta para el martes y esta para el miércoles, si puedo hacerlas el lunes y así el martes y miércoles lo tengo libre para seguir viajando y visitar nuevas cosas, lo hago. Pero lo más importante cuando viajas es la organización. Saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. De hecho, el incubador de lanzamientos, a los, a los alumnos que entréis en esta edición, se os dará un calendario con exactamente las tareas básicas y fundamentales que ...tienes que hacer para realizar un lanzamiento. Más, te enseñaré cómo utilizar a Asana para tu proyecto, etcétera. Por eso es súper importante que vayas ahí abajo... ...y te encontrarás el enlace a la lista de espera... ...de la incubadora de lanzamientos. El único programa donde vas a aprender al detalle... ...100% cómo realizar lanzamientos. Vas a aprender la habilidad para que puedas hacerla contigo... pues ...con tus productos o con tus servicios... ...o incluso con otras personas... Y así puedas generar ingresos que te permitan trabajar desde tu casa o desde cualquier parte del mundo. Episodio súper cortito, te envío un beso enorme, un abrazo y nos vemos en el siguiente. No olvides suscribirte para no perderte ninguno más. ¡Chao! Este vuelo ha llegado a su destino. Y ahora es momento de desembarcar y tomar acción.